este ayuntamiento, eh, con los programas de empleo, lo tengo que decir porque lo han dicho los demás, se contrataron a 15 personas, 15 los programas de empleo, para el programa de caminos escolares. Algo haya avanzado, avanzado, otra cosa es que se haya paralizado eh, con el giro a la derecha del gobierno, pero eh, sí que había eh, 15 personas, cualificadas y no cualificadas, eh, colaborando en la implantación y en el desarrollo. Y no pensaba decirlo, pero ya que lo han dicho otros, pues. Eh, eso se ha hecho en este ayuntamiento.